por ejemplo, y igual a menos uno. Este sería la solución. Un punto. Mm, no. Cambiado. Un punto. El uno. y la recta y igual a menos 1 yo voy a poner acá un punto de exploración y eventualmente en una recta en una recta como esta en algún momento si yo pusiera si yo pusiera un punto acá, en esta recta, en algún momento la distancia sería igual, la distancia que hay entre, la recta, entre esta, este punto y el punto B sería igual al punto A. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, voy a pasar, voy a encontrar por ejemplo la mediatriz entre A y B, y ese me va a dar el punto vamos a probar si yo tuviera esto acá es evidente que al mover B, al moverme, ¿sí? al moverme, siempre entre C y A y entre C y B como está una circunferencia, esta la puedo eliminar, ¿sí? pero que no se vea nada más. Y esto también. Y esto también. ¿Sí? Entonces ya conseguí un punto que obviamente nosotros sabemos que ese punto C Tiene la misma distancia A, ah, B O sea que este punto es el punto, el punto que nos pidieron ese el punto P Le cambiar de color Le cambiar de color Y le voy a mostrar el rastro entonces, si yo muevo esto acá se formó una parábola ¿Sí? se formó una parábola, aparentemente esa, esa parábola es la expresión de igual a x al cuadrado dividido 4, como habíamos sacado Sí, en la misma parábola, ¿por qué? Porque está exactamente abajo. Esta, esta parábola que yo no puse ahora, ah, está la cónica la de esta. Yo le pongo con un color más suave, tiene una opacidad así, y la estoy viendo ahí. ¿Sí? Es la misma. Entonces, voy a dar. Puedes cambiar la hora de vuelta a la opacidad. Voy a cambiar el flow. Entonces teóricamente, no teóricamente, sino realmente, Y y J tienen en este caso 5 de distancia, en este caso. Pero aunque yo lo moviera. Ah, bueno, como al tesoro tengo que este moverlo por allá. Aunque yo lo moviera, siempre I y J salen iguales. ¿Sí? Interesante. ¿Sí? Entonces esta es la ecuación de la recta etiqueta visible parábola de, etiqueta visible propiedades parábola de en la etiqueta que no vale el nombre sino que vaya el valor x4 y 4y lo pone a ah, ver si sí, puede poner en otras formas este tipo de ocasión interesante la misma forma dice lo mismo no? Right. And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 bueno, aquí tenemos dos puntos a está en 0,0 0 y b está en 4,0 o sea que el punto que yo necesito estaría en 1,0 por ejemplo, sería un punto sería un punto en los, en los necesarios pero bueno, yo lo que voy a hacer ahora es crear una circunferencia ¿Sí? se me creó la circunferencia c y voy a encontrar el radio de la circunferencia el radio de la circunferencia R va a ser igual a la distancia entre A y C en este caso es el radio es 1,82 y ahora yo voy a poner una circunferencia acá de radio tres veces ese 1.82 y voy a marcar los puntos de intersección, esos puntos de intersección significa que este punto D está a distancia 1.82 de A y está a distancia tres veces 1.82 de B, o sea, son los puntos que me están pidiendo pero son algunos nada más entonces para ver un poquito mejor el proceso, eh, voy a, a cambiar un poquito los, los colores acá. ¿no? Entonces, eh, esta circunferencia es la, la, la que me da inicio a mí. Voy a poner un color clarito. ¿no? Se muy claro. La otra circunferencia la voy a poner también del mismo color. El punto C es importante pero no necesito, el punto C es importante, pero no necesito, que sabe el nombre, el punto D y el punto D son recontra e importantes, ¿sí? así que el estilo va a ser grande, el color lo voy a cambiar, voy a poner, voy a poner así, y no necesito la y voy a mostrar el rastro de esos dos puntos ¿No? entonces ahora a medida que yo muevo el punto C voy a encontrar también las posibles soluciones las posibles soluciones aparentemente forman una circunferencia o o dos semicircunferencias no podemos decir A ah, lo puse a propósito acá donde habíamos dicho que esa era una solución el 1-0 se acuerdan? entonces otra, eh, otra solución debería ser esta bueno aparentemente no pero ya no vamos a dar cuenta ¿Sí? entonces ahora lo que nosotros lo que nosotros hacemos va a ser una eh, revisión analítica dentro y aparentemente daba la circunferencia bueno, hecha la revisión analítica la circunferencia que daba era x eh, menos un medio al cuadrado más y al cuadrado igual a 9 cuartos. Evidentemente no era esa. Era X más un 9. A ver. X más un elemento. Sí, exactamente eso ¿Eh? Entonces, yo puedo eliminar todo el rastro de lo que habíamos trabajado anteriormente y, y quedarme solamente con la solución. Voy a ver si es cierto. Voy a poner un punto en la circunferencia. Entonces, este segmento tendría que ser de longitud 1 respecto a este segmento. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer la cuenta acá fíjense que el segmento me, me indica así como el, el, el segmento G que va de F a B y este F en realidad es mi P perdón este es mi P de P a B se llama G y de P a A se llama F yo podría haber puesto lo podría haber puesto a, a, a, a a g delta 2 a delta delta 2 y a f delta delta 1 entonces yo lo que puedo hacer acá es delta 1 delta uno igual a cuánto voy a poner acá y me va a decir que es igual a uno con 28. Es delta dos Perfecto. Entonces... de buena voy en ese punto, acá en este punto, Ahora, yo cambio y no tendría que cambiar esto. Cambian todas las cosas, pero no cambia la razón delta1 sobre delta2. O sea que delta1 es 3 veces eh, delta1, acá tiene que haber puesto delta2 es más grande, ¿no? yo hice delta2 delta 2 sobre delta 1 delta 1 queda creo no se entiende entonces delta 1 delta 2 sobre delta 1 siempre es 3 o sea delta 2 siempre es 3 por delta 1 todo lo que yo hice acá se ve en la lista algebraica ¿Sí? y a veces yo les pongo así y ustedes no tienen más que poner lista. ¿Sí? Entonces, era cierto nomás que esta circunferencia es la solución. Y esta circunferencia, solución. ¿Por qué? Porque todos los puntos de esta circunferencia distan tres veces más acá que acá. Y nosotros lo habíamos sacado primero mediante nuestra construcción, ¿sí? nuestra, nuestra construcción. habíamos sacado los rastros y después eh, lo hicimos en forma analítica y colocamos esta solución. Y ahora la estamos probando. ¿sí? Bueno, muchas gracias.